Vamos, vamos, vamos, voy a concentrarme a full, voy a concentrarme a full Eso tiene que salir, eso tiene que... Tengo... Quiero sobrevivir, güey, al chile no, no quiero morir aquí, güey, no quiero morir aquí Hay muchas cosas que no he hecho todavía No quiero morir, güey, aún me queda mucho por dar Estoy seguro que aún me queda mucho por dar Haré lo que pueda, haré lo que pueda, haré lo que pueda, haré lo que pueda y más no, güey, no quiero ir contra Silver, güey. Al Chile no, no quiero. Wey. Si es contra Silver... Es que mira, si me tocó contra Gamster, sí le podría decir a Gamster. ¿Sabes qué, güey? Dame chance, güey. Yo sé que el vato sí lo haría, güey. Pero también es oportunidad, güey Él también puede tener una oportunidad en esta serie, güey a lo Mejor sí le hace mucha ilusión estar ahí Entonces sería muy egoísta de mi parte decirlo esto, ¿no? ¡Qué rápido pasa en clips, hijos de la fregada. Es que, estamos, es en que... Mismas, estamos en las mismas, güey Estamos en las mismas, güey Si nos toca a ambos, güey Sería así como de que ¡Güey, no! ¡No, güey! ¡No, no! ¡Por favor, no! Los ganadores no tienen compasión hamster No, pero no puedes ganar cuando uno del otro está fuera, wey, al chile Y cuando tú lo matas wey, al chile No, no es lo mismo wey, no es lo mismo wey Va a estar muy feo wey, no, no quiero que sea así güey. Preferiría enfrentarme contra un pro en PvP wey, al chile Al menos así no, no me sentiría mal de pelear O sea, y, y él está consciente güey. él sabe que él me puede decir eso güey. Yo, no sé wey, estaría muy intenso ¡Ah! No, por favor, todo menos con... Él. Yo digo que sería bueno una plática antes, wey. Hablar, güey, frente, frente a uno, frente al otro, wey. Esta parte, wey, ese, ese, esa, esa pelea tendría mucho sentimiento. Daría su, su, su toque, wey. De, le daría su toque de, de, dado que de, de todo lo que hemos pasado, wey. ¡Hola! ¿Alguien me puede escuchar? ¿Alguien me puede escuchar? Nadie. Que, creo que nadie me escucha. ¿Cómo están? ¡Ey! ¿Me escuchan desde acá? ¡Hola! ¡Hola! ¿Hola? No, hola, no, Chris. ¿Quieres ya dejar de jugar? ¿Se me escucha? Cómo? ¿Qué quieres ¿Deja de jugar ya? ¿No te va a tocar contra pues, a mí? Es que Chile no sé si se me escucha no. Hola, se me escucha ¿Tú escuchas a Gamster? Sí, sí te escucho Ah, pero Gracias, no. gracias, gracias Desde que preguntaste eso supe que sí se me escuchaba, gracias Oigan, una duda, pero los de abajo no nos escuchan, ¿verdad? Los vivos No, no, no Ah, ok, no, ok O okay. Oh, los podemos presentar y que sean Grok y Grack Ajá, y pueden tener hijos y van a ser Groquitos ¡Quiero coger! Ah, ya viste Grok, si quieres ¡Ay, agües! un jarioso, oye no lo sé si para mi princesa. A ah, ¿no? huevo, te amo Grock. Déjalo, guardo ya mi amor, vente. ¿Qué te pareció? ¿Te cayó bien? Sí, pero, pero la verdad estoy dudando en presentarlo. Creo que es, es un poco pedo mano es larga esto? él. Pero, pero, ¿cu cuando ¿cu eras ¿sí? afiliado eras más buena onda, güey. Yo nunca no me, lo, bro, no, no, no me viste afiliado, bro. No, afiliado. No, no, no esa frase, güey, esa frase me encanta. Güey, es una maldición, pata. Es una maldición, güey, que son chiquitos. Ah, aquí está Silver. What the fuck? Fantanoni nada más. Eh, pinches enanos. Eh, ¿qué te pasa? ¡Ojalá ti también sí, te hagan sí, de... sí, la reina está haciendo como mi mamá, me trae de la manita Aquí <risa> ¡Eh, Javier, búscame los papás de estos niños! Causter, ven! Si nos toca con tú y yo, ¿cuánto quieres para que me dejes ganar? Ah, está muy difícil, güey Dime precio, dime precio, güey Dime precio, güey Todo mundo tiene un precio, güey Sí, güey, todo el mundo tiene un precio, güey Pero no es dinero no es dinero lo que busco yo. ¿Qué buscas entonces? ¿Qué buscas? No. Soy dos mil dólares ya ahorita en corto, güey. Ah, dos bolas, güey. Pero eso hasta que nos Detente. toque juntos. No lo favor. hagas, Goku. O sea, si es que nos toca... Porque, o sea, güey, a ver, a ver. Si es por por, por habilidad, güey. Manchile apenas si sí he jugado y... Suerte, y pe, no pe, revisa pe, todo, pe, pe, pe, todo para Cabrón, cabrón no, wey, tú y yo wey. jugamos hace rato, güey. Está Uy, riñido tú y yo, güey. Está muy riñido, güey. No lo digas. Estamos riñidos, pendejo. Jugamos no practicamos, güey. Sí, no quiero que sea así, güey. Por eso, o sea, si los toca tú y yo, güey. Tú tienes la oportunidad de ganar y yo tengo la oportunidad. De, o sea, tú tienes la oportunidad, y yo tengo la oportunidad de ganar, güey. ¿Estás dispuesto a ceder el lugar así como yo? Yo sí. Mierda, verdad. ¿Te parece dejarlo para ese momento? Ni siquiera sabemos si nos va a tocar juntos. Está el puto admin aquí al lado de nosotros, pendejo. Obviamente. Ay, no está. no mames, no, no, no, no. <risa> <risa> Vamos, no Okay. ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡Por favor! ¡No! ¡No hagas esto! ¡No me hagas esto! ¡No! ¿Por qué? ¡No! ¿Por qué? ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¿Por qué tenías que hablar? ¿Por qué tenías que hablar, güey? ¡No! No se trata de dinero, de, de, de que me pague algo, ¿no? ¿No se puede revivir? Si muere alguien en el gulag, ¿hay alguna posibilidad, no? Algo, un vestigio, una luz, una luz, un cambio Esto no es desafío uno, es desafío dos Las cosas cambian, ¿no? Debe poderse revivir después de la muerte Se me va ir a ir el internet ¿Se me puede ir el internet? ¿Puedo, puedo, ¿Puedo pegarle la PC y que se rompa y, y, y... decir problemas técnicos, ¿no? Lamentamos Gamster, pero no funciona así. Buena música, ¿eh? Gracias. ¿Estás nervioso? Vas a pelear? Contra Mario. Mario TQ. ¿Tienes posibilidades de ganar? No lo sé. <risa> Entonces no lo conoces. <risa> eh, pues sí, sí, sé quién es, pero no... Según yo juega Minecraft, pero según yo no es pro. Pero no es tu amigo, ¿verdad? Ah, no, no, no. Entiendo. Suerte, güey.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 Mira, oh, sé River. que es algo complicada nuestra situación, pero nos da lo mejor River. de ti. ¡Sin, no, sin rencores, sin nada. Le ando hasta el final a darlo, viejo. Bueno? Ana. Ana. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, buenas. ¿Están nerviosos? <risa> ¿Por qué hiciste esto, Ana? <risa> esto, esto es culpa de Orn, no es mi culpa. <risa> esto no es mi es... <risa> A los culos no les hacen corriendo <risa> Es hermoso. Mejor, Está es divertido. O Se van a divertir. Va a estar, va a estar divertido. ¡No! ¡No! No, no, no te puedes ir, cabrón No, No te puedes ir, güey No, no, no, no No es cierto no no, no, no No, me hagas esto güey, no, no, no, no Llegué, llegué Llegué, llegué, llegué, llegué. Se, me, se me fue el internet oh, Ay, okay, okay. El primer contrincante de la noche Con 25 kilos sonicos no te vayas. Llegado desde México Sabe muchos si idiomas no Pero solo aprender de una forma No te vayas, a sí. dejar. Maldito. Y su enemigo férrimo, con 27 píxeles de peso, vamos, vamos. viene desde el VR de Chat. Pequeño pero peligroso, Gamster Gamer. ¡Vamos! ¿Estamos listos? ¿Gamster está listo? Estoy listo. Sí, bonita skin. Gracias. 3, 2, 3, 2 1. 1 ¡Mátalo, métalo. ¡Vamos! Vamos, una valla, no? vamos, ¡Vamos! pelea con todo, pelea con todo. Tengo lag. No, no eches la culpa a eso. No puede ser que ahorita tengas. ¡Culpe! ¡No! ¡Siempre idea, lo, lo has por... hecho! ¡Siempre Solo lo has truereme. hecho! hazlo. ¡No! ¡No! no he ¿Por qué tiene pierna? que ser así? Si, sí, no. Hay muchos lag. ¡Vamos! ¿Qué es eso? No, no, no, no, no. Hazlo. No. Vamos, tú puedes. Lo hiciste anteriormente. No puedes dejarte. No lo hagas. Tiempo, tiempo, tiempo, tiempo, tiempo, tiempo. Y la ronda se la lleva Gamster. Ronda ¡No! número 2. No no No No No, no, no, no, no, puedo, no, puedo! no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no no no no, eh, no, no, no, no, pero no te sea, rico, Vamos, vamos, sigue No te sigue. olvides de mi amigo No te olvides de que tú me siempre apoyándote Ok amigo, recuerda esas palabras Que aunque nos odiemos, nos amamos Cogemos bien rico al final de todo Gracias No, no, no Adiós amigo, suerte No, no hagas esto, vamos No, Adiós, amigo. golpéame. ¡Ah, oh, no! Se acabó el tiempo, no hagas ¡No! ¡Espérsenme! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! no! Se va. Y ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! un enorme aplauso al ganador! ¡No! ¡No! ¡No! no, no, no. ¡Mierda, no! ¡Mierda! ¡No! ¡No! No, Bien, bienvenido no, a los no, vivos. ¡No! ¡Se <ríe> no, sacrificó todo, amigo, por ti! ¡No! no. no. Por caer en mí hoy. Felicidades, mío. pero estoy triste igual. Eh, niña, niña, vete, vete. No, pero... ¿Qué pasó, qué pasó? Estamos llorando. Sí, que se siente, güey? Mataste silver. a tu compa. <ríe> pues no se los recuerdes tampoco, no seas culero. Ah, perdón, perdón. Ah, pues no, pues hay que seguir, amigo. De Gamster, pórtala con amor. Toma. ¿Todo eso era de Silver? No, pero se lo tenía preparado. ¿Era para Silver? Lo fue, ahora pórtalo con orgullo, por favor, con respeto, en honor a su memoria Gamster. Vamos a ver el espectáculo, no queda de otra.